Sagradas estaciones, las guerreras como en un juego de tablas observan a los opuestos, dejan atrás la relevancia de los números, la teoría de las cosmologías, el viaje simbólico en el orden de la naturaleza, al ser humano, a la moral, los vientos principales, las fases de la luna, las estaciones una travesía en ese viaje de mudos, de violenta nervadura, con intermitente juego de roles, hipotéticos en el marco de la marea, donde crece la llama, para creer por el final de los tormentos, para creer en el seguimiento, en la ausencia del caos, y la supremacía de las patrañas, se ordenan los pasos, en una explícita causa y otra segunda, quizás la verdadera, donde el ocultamiento o el vacío se extingue en el mundo de la herencia carente, a causa de la injusta censura del destino, se reconquista la historia extraviada, ubicada incompleta en el manuscrito del siglo, en silencio, se conjetura el relato al azar o a la aparición de las luces conscientes que manifiestan la luz por lo sagrado, el amor por la mujer, el respeto a su vida, erigido por el anuncio de la paz y el brillo de la dignidad.